¿Qué luces están encendidas? Las lámparas de atrás y las luces del patio están encendidas. ¿Qué luces están encendidas? Las lámparas de atrás y las luces del patio están encendidas. Y la lámpara de la habitación está apagada. Muy buenas, amigos de YouTube. Con esto podrán hacer una rutina para que le diga qué luces están encendidas o apagadas. Lo que vamos a hacer para hacer una rutina en nuestra aplicación de Google, vamos a nuestra aplicación de Google Home. Luego vamos a darle donde dice automatización, que son las rutinas. Vamos a hacer una desde cero. La podemos hacer personalizada o household, que todo en la familia puedan verla. No importa en qué sesión usted elija, todas son las mismas. Vamos a poner el nombre, vamos a poner... ¿Qué luces están encendidas? Hacemos clip, vamos a la parte a seleccionar en qué momento se va a repetir esta rutina, si la queremos una hora específica o cuando digamos una palabra X. Vamos a hacerlo con una hora específica, los días que queremos que se repita, todos los días, a qué hora queremos que eso se repita. Vamos a poner a las 7, vamos a poner a las 7 y 20, 7 y 20, es una buena hora, PM, es importante saber eso, le damos a añadir, luego vamos a seleccionar la acción que queremos que ocurra, que lo que queremos que ocurra es que Google cuando llegues ahora, nos notifique qué luces están encendidas o apagadas. Entonces, vamos a seleccionar la que es personalizar, que dice Try. Que esta es, vamos a hacer un tipo de pregunta para que Google pueda buscar. Qué luces están encendidas. Entonces cerramos nuestro signo de pregunta. Le damos a, a DON. Y ya que tenemos todo, vamos a seleccionar el dispositivo que queremos que reproduzca esta información. Vamos a seleccionar Camilo Speaker. Y le damos a guardar. Podemos ver la rutina que acabamos de hacer: que las es? luces están encendidas y cuando llegue esa hora automáticamente Google le dirá qué luces están encendidas de todos sus dispositivos smart es cuanto hasta la próxima muchísimas gracias